Buenos días, y buen, buenos días a todos y a todas. Me llamo Esther Salas y soy de presidenta de los que no se rinden y, y hago actividades de plena inclusión a la Os doy la bienvenida. Voy a presentar este seminario, esta parte del ciclo de cuatro seminarios, sobre todo la accesibilidad cognitiva. La accesibilidad cognitiva es hacer el mundo más fácil de entender este seminario ya hemos hablado de varios temas, cómo hacer más fácil de atender la participación en las organizaciones. Hemos presentado las mejores experiencias de fácil que han llegado el proyecto laboratorio de ideas y acabaremos con la cultura inclusiva, pero esto será el próximo 22 de marzo. Este elemento son los martes a las 12 de mediodía. Tendréis la fecha de último elemento en las pantallas. Os podéis apuntar en la agenda en la página web de Plena Inclusión. Hoy hablaremos de la piedra digital y el uso de la tecnología. En este seminario vamos a conocer un estudio sobre brinda digital en las personas con discapacidad intelectual. También escucharemos varias experiencias que ayudan a disminuir la brecha digital. Al final tendremos turno de palabra. Si queréis preguntar algún, algo, pulsad el botón Pregunta y Respuesta. Y escribid ahí vuestra pregunta. Antes de empezar, quiero compartir un poco de mi experiencia y reflexión. Yo participo en la Junta Directiva de Plexiglas y Inclusión Aragón. Y también soy Estoy en accesibilidad colectiva de Plensina e Inclusión Aragón. Yo eh, tengo necesidad, recibo apoyos como formación o cursos de información administrativo o por internet. Incluyo apoyos personales. También algunas veces algo que eh, doy consejos a profesionales o, para, o también compañeros que necesitan ayuda. También participo en, en accesibilidad cognitiva en mi federación. ¿Qué difícil tengo la tecnología? Por ejemplo, es las palabras técnicas y palabras que la informática no la podemos entender. Que luego, por pasos a pasos, hacemos y sea accesible, accesible y pueda sencilla Y luego aprendo a la primera. ¿Qué cosas que este tema, qué opino de este tema de hoy? Pues que tengamos que sea accesible porque en la sociedad ahora mismo, la tecnología, como por ejemplo, en sanidad, en bancos, compras de, de comprar en, en medio de, de la ley, pero si estuviera más accesible, estaría mucho mejor para nosotros, a las personas con intelectuales y desarrollo. Bueno. Dejamos parte de mi vida. Ahora doy paso a Manuel Martínez, el profesor de la Universidad Politécnica de Valencia. Ana presentar el estudio sobre broches digital y las personas con personas intelectuales. Adelante, Manuel. Bueno, muchas gracias, Esther, por tu, por tu introducción, por tu presentación. Eh, buenas tardes a todos y, y gracias a Pena Inclusión pues, por esta eh, invitación que me hace a, a participar y a presentaros eh, el estudio que, que uno de los estudios en, en concreto el que hemos, hemos hecho este año y que, en el, y que voy a hablar concretamente de, del ámbito de, de la discapacidad intelectual. ¿de acuerdo? Voy a compartir pantalla. creo que es bien, ¿no? Sí. Bueno, voy a hablar un poquito de, de, de la brecha digital eh, y concretamente, pues hablaros también de la cátedra, la cátedra de brecha digital y, y diversidad funcional es una cátedra que eh, cuenta con el apoyo de la, la Generalitat Valenciana. En concreto, hay una dirección general eh, de lucha contra, contra la brecha digital y en un momento dado, pues eh, a la hora de organizar, digamos, el observatorio de la de, de la brecha digital en la, en la comunidad valenciana, pues se nos considera eh, el hacer partícipes a las universidades públicas valencianas en, en analizar y estudiar y trabajar sobre distintas brechas, ¿no? sobre todo en ámbitos en o colectivos digamos que, que de alguna forma pueden sufrir mayor vulnerabilidad. En concreto, pues el ámbito de mi universidad es trabajar con, eh, con el ámbito de o eh, orientar digamos, el, el estudio o análisis o desarrollar actividades alrededor del campo de la, de la discapacidad. Con lo cual, eh, desde el minuto cero, pues, prácticamente pues, mantenemos una, una buena relación con, con las asociaciones y con los colectivos que tanto representan eh, en el ámbito de las distintas eh, discapacidades como también en el ámbito eh, asistencial. Eh, hemos trabajado temas tan, tan importantes como que tenemos una línea ya consolidada, que es el de las jornadas sobre brecha digital y discapacidad, que la tercera pues, la, la presentaremos aproximadamente, yo creo que va a ser el día 20 de octubre, por si os pues, lo queréis a, a agendar ya. Y hemos trabajado pues, temas relacionados con, con la brecha digital, muy vinculados a lo que es, por ejemplo, el emprendimiento a través de la tecnología, que es un ámbito muy relacionado con el tema del empleo. Eh, tanto... Eh, dirigido a, empresas, a personas con discapacidad para que emprendan como a, a emprendedores que de alguna forma puedan eh, entender eh, de trabajar con, con personas con discapacidad y orientar sus productos y servicios, hacia, sobre todo digitales, hacia personas con discapacidad. Y también el, este último año la, la jornada estuvo muy orientada hacia lo que es el ámbito de la investigación y desarrollo, de los grupos de investigación, de las spin-offs de tal forma que comprendiera el ámbito, digamos, de, de, de mi campo, mi terreno, que son las universidades y los investigadores, pues entendiesen la importancia que tiene el, el incluir e introducir eh, beta testers, por ejemplo, o orientar sus proyectos hacia, hacia el mundo de la discapacidad. Y bueno, pues ahí traemos expertos y, y gente que de alguna forma pues, nos dan luz en muchísimos ámbitos. ¿no? Hemos traído a personas como, como Lourdes González, de la Fundación 11 que que es la responsable de los proyectos de accesibilidad, concretamente de accesibilidad digital en, en la Fundación. Hemos traído a, a personas con un ámbito de representación importante, ¿no? como el European Disability Forum, que Alejandro además es, de, es valenciano, con lo cual digamos, la cercanía, aunque esté trabajando en Bruselas, pues es, es estrecha. Pilar Orero, que desde la Universidad Autónoma de Barcelona, por ejemplo, ha trabajado muchos proyectos europeos eh, en el ámbito de la, de la discapacidad, o hemos tenido... A personas que tan conocidas, eh, no sé si las conocéis, pero vamos, en el ámbito del CSIC pues hay investigadores que trabajan mucho o estudian con profundidad distintos ámbitos de la, de la discapacidad, como es Mario eh, Toboso. ¿no? Eh, em, y está relacionado con lo que os voy a comentar, es decir, estamos, hemos trabajado ya dos estudios en profundidad sobre el ámbito de la brecha digital y la discapacidad. El primero, con una visión desde las entidades y el segundo, que es el que os voy a presentar hoy, centrado en el ámbito de la discapacidad intelectual, aunque se ha trabajado en todo tipo de ámbitos de discapacidad, es la visión centrada en las personas. ¿no? Eh, en este estudio que hemos realizado a lo largo de todo el año pasado, eh, el trabajo de campo, es decir, las personas consultadas pues han sido aproximadamente unas 400 que han contestado directamente ellas o han recibido apoyo o ayuda para, para contestar. Y nuestro objetivo era reconocer de una forma eh, general cuáles eran las necesidades reales en materia de, de, de accesibilidad digital. ¿no? Intervinieron eh, aproximadamente eh, 170 personas, que representan pues, un 43,6% de la muestra, relacionadas con el ámbito de la discapacidad intelectual. Eh, un tema muy interesante que trabajamos con las asociaciones, sobre todo con plena inclusión, comunidad valenciana, Confesor, en el ámbito de de las personas con discapacidad auditiva, y también con la Fundación Elix, a nivel, digamos, de, de, de descripción por subtítulos, fue realizar un buen cuestionario accesible, que nos permitiera, digamos, ese es el primer paso digital, ¿no? y hacer que todas las herramientas pues, puedan llegar al máximo de personas y nos puedan contestar el máximo de personas. Hice, hicimos un ejercicio, un esfuerzo bastante, bastante interesante. Las propias asociaciones nos dijeron que, que no habían hecho un esfuerzo conjunto en poder resolver este tema y para nosotros pues también desde, desde ese punto de vista investigador representa eh, un, un cierto éxito ¿no? en el ámbito de, como veis digamos el colectivo con discapacidad intelectual es, eh, es un colectivo potente ¿no? y también con muchas ganas de interactuar y, y con muchas ganas de contestar con lo cual entendemos como pasa con esta, con esta presentación que hacéis hoy, con esta jornada que hacéis hoy, que también hay mucho interés por parte de, del propio colectivo de las asociaciones que os representan en, en, en, en conocer digamos, los resultados. ¿no? Vamos a ver porque se me ha enganchado la presentación, ahora sí. Eh, en cuanto digamos, a género, el, el, el, más o menos hay un 50-50 entre hombre-mujer, aunque veáis que digamos, hay un peso importante de, de respuestas por parte de, de las mujeres con discapacidad intelectual. Y paso, digamos, un poco de una forma rápida a hacer una serie de pinceladas sobre aspectos que, que están relacionados con el estudio. El primero, por ejemplo, que analizamos son los problemas del día a día. ¿no? Y, y, bueno, pues las respuestas nos van, nos van diciendo que, eh, la, lo digo porque un poco la brecha digital está muy relacionada, digamos, con problemas como es no tener recursos digitales, eh, también, también están relacionados con la cuestión económica, evidentemente. Y entonces, bueno, pues hay que conocer un poquito cuáles son los problemas del día a día que normalmente tienen las personas con discapacidad. En concreto, nos salía un dato muy importante que es el, el de realizar gestiones de una forma cotidiana, el, el uso del transporte y otro ámbito muy interesante es el del acceso a un empleo adecuado, ¿no? Eh, ¿Qué mejoras son las que han encontrado las personas con, con discapacidad intelectual? Sobre todo hay una influencia muy grande eh, que es el, digamos el, el que este estudio pues, prácticamente viene a consecuencia de un año o posteriormente a un año donde las, las tecnologías han estado pues, muy vinculadas con nosotros. Eh, la, la pandemia pues, nos ha hecho el, eh, necesario el tener que comunicarnos, el, el encontrarnos con unas herramientas que de las cuales todos, porque no solamente son las personas con discapacidad, pues nos hemos tenido que enfrentar, como es simplemente esta herramienta de Zoom, que hace prácticamente dos años nadie, nadie conocía, o ¿no? muy poca gente la, la utilizaba. ¿no? Entonces, digamos, mejoras que se han reconocido por las personas con discapacidad intelectual son que se relacionan muchísimo mejor con, con los demás, es decir, el, el concepto de proximidad, la reducción de la brecha que supone la soledad y todo este tipo de cosas. El, el poder acceder a, a la formación y, y a la educación, a facilitar digamos, esos procesos de poder llegar a procesos formativos, educativos, que no tienen por qué darse en, en, en el entorno presencial cercano, sino que puedan estar eh, incluso más alejados presencialmente y que a través del, del fenómeno online puedo acceder. Y el tercer, el tercer factor es el del disfrute del ocio, ¿eh? es decir, el, el poder eh, ver películas, el poder... Eh, eh, ver cualquier tipo de programación cultural, el poder eh, jugar o realizar, o trabajar o jugar o disfrutar de, de videojuegos etc. Eh, el estudio además ha tenido un componente cualitativo, es decir, que no solamente eh, es un abordaje de, de datos estadísticos es decir, el pleno incluso nos dejará eh, colgada esta, esta presentación para que podáis, digamos, con un poco más de tranquilidad el poder eh, ver esos porcentajes y poder digamos tener un una visión digamos, más, más amplia de, de lo que ha significado el estudio. Y entonces, pues bueno, teníamos, hicimos un, un panel con, eh, con personas con discapacidad intelectual y ellos pues, nos iban contando un poco sus experiencias con la tecnología. Y bueno, pues aquí tenéis que seguramente en, en muchos de vosotros o de, de muchas personas que conocéis pues, eh, eh, lo asociáis perfectamente. ¿no? Es decir, pues decían, pues, ¿para, para qué usar la tecnología, pues para bajarme música, para ver cosas en YouTube. ¿no? Eh, yo lo uso para hablar con mi familia y para conectarme con mis compañeros del centro por Instagram. ¿no? Es decir, que hay una relación directa entre las personas con discapacidad intelectual ya y con la, con la tecnología. Es cierto que hay un 5% siempre en todo este tipo de estudios. que y Eso sucede con, con todos los colectivos, que de alguna forma se pueden mostrar más vulnerables, donde evidentemente no hay contestación. ¿eh? Eh, pero, en el caso que, vais, que os voy a comentar, pues sí que hay una relación clara ya con, eh, con, con las tecnologías, sobre todo con las tecnologías que abren la posibilidad a, a comunicarse y también, por qué no, a, a hacer mucho más efectivo la relación con la formación con el aprendizaje e incluso con el trabajo. ¿no? Eh, siempre pongo casos que, que, que pueden resultar igual de atractivos que, que a lo mejor cuando hablamos de la brecha digital en otros ámbitos, por ejemplo en la juventud, ¿no? y es el, el, lo que representa las tecnologías en, en influencers españolas que, que tienen discapacidad. ¿no? Yo siempre pongo el caso primero de Patrick, que ya en 2019 era una persona que tenía así como 100.000 eh, seguidores en YouTube y 18.000 en Instagram. Y, y, bueno, pues eh, al principio había mucho temor por parte de sus padres, ¿no?, de meterse y hacerla, digamos, tan, tan visible. Pero el, eh, una de las cosas que a mí me llamaba más la atención, en, eh, creo que fue en El Mundo, cuando entrevistaron tanto a Patri como a sus padres, sobre todo a su madre, que decía, le está haciendo saber a las personas como ella que pueden hacer lo mismo. Es una forma de darse a conocer y de reiterar que aquí están y de que forman parte de la sociedad. Es decir, que hay unos valores muy positivos, que las mismas familias están reconociendo en, en, en cuanto a la proyección de estas personas. Luego, la segunda, por ejemplo, es María Ávila. Marian Ávila, eh, no sé si la conocéis, pero es en la, en la primera persona con discapacidad intelectual española que ha sido reconocida como una de las modelos eh, en estos momentos emergentes y que en el año 2020 ya estuvo en la pasarela de Nueva York, o sea, ni más ni menos. Es decir, es una también es valenciana, tengo que tirar un poquito para la tierra, ¿vale? Y, y este es un caso como también como muy singular, ¿no? es decir, es, es, estamos hablando de, de aspectos donde, evidentemente, la moda, el, los estilos, pues como sucede con cualquier ámbito de, de chicos y personas adolescentes, también sucede con ellos. ¿no? ¿Qué percepciones tienen respecto a la tecnología las personas con discapacidad respecto a los beneficios que se obtienen? Pues bueno, uno de los aspectos, como veíamos antes, es el tema de la comunicación con familia, amigos, compañeros. El que también, y esto para nosotros era muy interesante decir, es el, las capacidades de manejo y los beneficios que tenían respecto a la utilidad. Hay un porcentaje bastante eh, bueno respecto al manejo en cuanto a la realización de actividades con la tecnología. Estamos hablando de prácticamente un cuarto de personas de, de, de este muestreo que lo podríamos, eh, plenamente, aunque está tratado con personas con discapacidad en nuestro ámbito autonómico, lo podríamos transferir al resto de, de España. ¿no? Y luego son bajos, el, el, el, al menos los porcentajes, en cuanto a las dificultades, ¿no? si no, no me manejo bien o utilizo otros medios. En cuanto a, a las dificultades de acceso a Internet, eh, porque realmente la accesibilidad digital no solamente es una cuestión de si tengo o no tengo Internet, estamos hablando en estos momentos, digamos, de unos niveles de investigación que tratan de profundizar aún más en lo que es, digamos, la cuestión de la accesibilidad, la usabilidad, los usos que se tienen de Internet, eh, el, el tipo de soportes o el tipo de aplicaciones que se utilizan. Entonces, en cuanto a las dificultades, pues eh, veíamos que, que la mayoría nos responden que nunca o pocas veces se producen dificultades. ¿no? Eh, se ha reducido muchísimo el número de personas que no disponen eh, de, de acceso a Internet y una de, de las dificultades que, que de alguna forma sí que podemos ver es que pocos reconocen que se han formado en cuanto al acceso a Internet. Sí que es verdad que eh, en el, me sucede con todos los ámbitos de las discapacidades, sí que nos hemos encontrado el caso de que eh, hay todavía personas que solamente se reflejan en su relación con las tecnologías, el uso del WhatsApp, las redes sociales... Y el entrar en, en, en páginas web. ¿no? Es decir, hay muchísimas más cosas que evidentemente forman parte del desconocimiento o de la, del contacto o de, o de la realidad que se puede ver tanto de las, desde las familias como de las propias asociaciones. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que piensan respecto a las, a las desigualdades? Que esto era un factor también que nos, nos parecía también muy interesante, porque pues la mayoría reconoce que el no tener Internet es una desigualdad en estos momentos. Es decir, es supuestamente pues, una brecha reconocida por parte de las personas que tienen distintos tipos de discapacidad. Y también la mayoría reconoce que hay desigualdad entre saber usar o no la tecnología. Bueno, también pongo el caso de Lingolstein, que me imagino que la conoceréis, la primera chica con síndrome de Down que ha aparecido se hizo muy visible a través de Google en el ámbito de, de la moda. Y bueno, dificultades que se encontrarán en cuanto al uso de la tecnología, pues que la mayoría no creen que haya dificultades, eh, creen que les falta formación, hay un porcentaje bajo todavía pero hay que pensar en él que hay desconfianza o inseguridad y hay un 11,8% pues que les resulta todavía difícil usar la tecnología en general. Respecto a las tecnologías móviles que utilizan, pues la mayoría tienen smartphone frente a móviles más sencillos, un, un 46,5 disponen de tablet. La tablet es una herramienta muchísimo más reconocida como útil por parte de las personas con discapacidad intelectual, más incluso que los, los propios ordenadores de mesa, etc. ¿no? En el ordenador es un poco más difícil, yo me aclaro más con el móvil o con la tablet. Eh, aplicaciones, Bueno, lo digo porque voy a cerrar un poco la presentación porque ya está, ya estoy en los 15 minutos que me correspondían, pero bueno, si profundizáis un poquito más en el estudio veréis aplicaciones que, que se utilizan o demandan más, las tecnologías que encontramos que, que son disponibles dentro de la casa, es decir, en cuanto a acceso a red, comunicación y entretenimiento, por ejemplo, lo que suponen las tecnologías para las personas con discapacidad en la búsqueda del empleo, o en las dificultades que ellos pueden, eh, pueden tener respecto a, a, conseguir, eh, a conseguir empleo. ¿no? Eh, buen ejemplo, por ejemplo, el de, el de Ana Vives, esta chica eh, catalana ¿no? que es tipógrafa y que trabaja en el, en el taller familiar. Vemos cómo eh, ese diseño que veis ahí de tipografía es de ella. O sea, es decir, que las posibilidades que están ofreciendo las tecnologías y, sobre todo, en, en, en ámbitos posibles de empleo. Es muy amplio y todavía está por descubrir en el ámbito de la, de la discapacidad intelectual. También en el estudio vais a ver los beneficios que, que supone encontrar trabajo por Internet para ellos. Eh, las posibilidades de acceso. no es decir, pues Hay datos interesantes, es decir, que un 78,8 ya disponen de un correo electrónico. Pero es que hoy en día es importantísimo disponer de un correo electrónico. No os digo a lo mejor tanto de una firma digital, que está todo ya con cifras bajas, pero este tipo de cuestiones son importantes para, para las personas con discapacidad, ir introduciéndose en ellas porque si al final, como os he dicho antes, hay unas necesidades de gestión o de realizar gestiones, tenemos que pasar por este tipo de, de recursos y tratar de ir reduciendo la brecha digital en la medida que se están digitalizando los, lo, las empresas, se están digitalizando evidentemente mucho más la administración, etc. ¿no? Bueno, la presencia en redes sociales, aspectos como tener una cuenta o no, de banco, digital o, o dado pues, la relación que hemos tenido con Amazon y todo este tipo de recursos de compras a distancia, pues también se van a tener que ir haciendo presentes en las vidas de estas personas. ¿no? Y bueno, hay algunos comentarios que como, como veis pues ilustran el, eh, ilustran el estudio, veis las gestiones administrativas que realizan desde la red eh, y luego otro ámbito ya final para terminar es el ámbito participativo, es decir, el... El, en cuanto a lo que es la relación con, con ámbitos como la formación y las actividades que se realizan online, se reconoce muchísimo, y esto que lo sepáis sobre todo por pues los que representáis a, a, a plena inclusión y, y a los ámbitos asociativos que recogen vuestra organización, que valoran muy bien las iniciativas que realizáis en ese aspecto. Bueno, esta es Blanca, que, que es la hija de Jorge que ha diseñado nuestra página web y, y bueno pues ella ha participado en alguna actividad, en alguna iniciativa formativa en colaboración con, con su padre y nos ha mostrado esa evidencia de, de, estar, de sentirse guapa ¿no? y de sentirse cercana a los demás a través de, de una herramienta como Instagram, ¿no? etc. Y luego veréis un poco también cómo hemos elaborado esa, esa, esa mesa, ¿no? esa parte cualitativa del estudio que para nosotros era importantísima. Y hemos contado, pues, evidentemente, con plena inclusión eh, eh, comunidad valenciana. Y finalmente, pues, ahí veréis aspectos que creo que son importantes pues, para aquellos que queráis un poco profundizar en el ámbito de cómo luchar contra la brecha digital desde vuestras, desde vuestras organizaciones. Y finalmente, pues, terminar un poquito con estas conclusiones. ¿Qué es lo que quieren las personas con discapacidad intelectual respecto al ámbito de... de de la accesibilidad digital, pues algo que incluso comentaba Esther en su introducción, ¿no? es decir, que, eh, que les pongamos las cosas sencillas, que nos tomemos el, el tiempo necesario para, para enseñarles y formarlas, evidentemente necesitan de unos tiempos, igual que necesitamos el resto de personas. Que tengan ayuda por parte de otros miembros de, del colectivo. Yo creo que esto de la, del formarse en colaboración con los pares. Eh, yo estuve en una presentación que hizo Futudis eh, hace un par de meses y me quedé sorprendido digamos, en, la, en una especie de píldoras que hacían las mismas personas con discapacidad respecto a, al uso de las tecnologías. Creo que son aspectos que que tenéis que profundizar porque les van a ayudar muchísimo. Y luego también lo que pedían finalmente es una empatía por parte de toda la sociedad, que eso es lo que pretendemos un poco desde la cátedra, ¿no? también que, que el, el resto de colectivos, como puedan ser los investigadores, los profesionales, las empresas, los emprendedores, pues puedan entender muchísimo mejor eh, la situación de, de, de vosotros, de, de estas personas, y que nos podamos poner en su lugar. ¿no? Bueno, pues no todos somos Pablo Pineda, pero podemos llegar a intentarlo. ¿De acuerdo? Y nada, agradeceros muchísimo el, eh, vuestro tiempo. Siento no profundizar un poquito más en el, en el, en el tema, pero creo que bueno, si hay alguna pregunta luego al respecto, al final, pues ya iremos eh, comentándolo. Pues nada, muchas gracias. Gracias Esther. Gracias. Eh, muchas gracias, Manuel, por la presentación. A continuación, vamos a diferentes experiencias. Comenzamos con Ana Medina de Rueda. Es profesora de la Universidad Pablo de Oliveira, que nos va a presentar la experiencia en tecnología y SAC. Adelante, Ana. Hola, buenas tardes. ¿Se oye bien? Bueno, pues muchísimas gracias a Plena Inclusión por invitarme a este. Eh, seminario tan interesante, tan importante también, eh, para hablar de la tecnología de apoyo, en concreto referida a, a la comunicación. Eh, voy a ponerme el cronómetro para no alargarme. Eh, bueno, pues eh, voy a hablar muy eh, brevemente sobre la brecha digital que trae consigo la, el uso o, eh, o la obtención de los sistemas aumentativos y alternativos para la comunicación. Voy a hablar brevemente sobre, sobre qué es o sobre qué son y luego pues la experiencia, la experiencia mía y también, pues bueno, pues creo que hablo en nombre de muchísimas familias que eh, nos hemos enfrentado, ¿no? Pues a tener un, un SAC, como voy a decir, un, un extraño en, en casa ¿no? y, y luego pues, eh, pues ya lo enfocaré en las barreras, en la brecha eh, digital, algunos aspectos ¿no? eh, perdón para el otro lado bueno pues eh, los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación eh, son muchos y muy variados, o sea no existe un SAC eh, ni puedo eh, alegremente ¿no? decir, bueno, eso ¿dónde está? Yo quiero uno, sino que es algo más complejo porque son muy variados y hay que adaptarlos a, a, la, a la persona, ¿no? a, cada, a, cada, a la individualidad de, eh, del usuario. Entonces, pues, eh, los hay sin ayuda o sin tecnología y, eh, bueno, yo me dedico más a los sistemas con tecnología, con ayuda. Y mmm, son muy diversos porque... Eh, eh, van dirigido, dirigidos a, a las personas, cualquier eh, tipo de persona que no tiene eh, lenguaje oral, comunicación oral, o esta es ininteligible, o esta es insuficiente, pues para mm, cubrir las necesidades comunicativas que tenemos todos ¿no? a lo largo de, eh, bueno, pues, de la vida diaria. Eh, entonces pues eh, hay personas que son diferentes entre sí, algunas tienen dificultades eh, motrices, eh, otras no o menos y eh, se pueden, normalmente son aparatos tecnológicos que coinciden con tablets o con ordenadores, eh, es el soporte y se accede a, a ellos también con diferente tecnología, con periféricos. Ahí en la foto pues, veis una persona que está hablando con un sistema, son eh, dispositivos, les decimos dispositivos con salida de voz, porque de las tablets o de los ordenadores sale una voz sintética que se va a convertir en la, en la voz de, del usuario, ¿no? en la voz de esa, de esa persona. Y, eh, y se, se accede en el caso de... De la, de la foto eh, de la izquierda, por si alguien no ve la imagen pues se ve a un, eh, a un chico que tiene en la mano un, un joystick eh, una especie de joystick adaptado y eh, con ese joystick pues está eligiendo las eh, letras en una tablet que está puesta sobre una mesa. En, en una segunda foto pues hay una chica que tiene un, un pulsador, un conmutador la cabeza y con ese pulsador pues también está accediendo a un dispositivo de tecnología en el caso pues no se ven eh, letras sino que se ven eh, una serie de imágenes o pictogramas. El contenido mm, suelen ser normalmente pues eh, aplicaciones o software que están específicamente diseñadas para que podamos hablar eh, hablar con ellos. Eh, por tanto eh, los SAC lo que nos permiten es comunicarnos eh, de una forma diferente, ¿no? Por eso digo, ahí es otra forma de hablar, pero existen muchas formas de comunicarse, de hablar y todas son igualmente válidas y todas las tenemos que eh, aceptar y todas tienen el mismo, el mismo valor. Eh, eh, por tanto, bueno, aquí veis en estas otras dos fotos que pongo, pues hay dos personas que se están comunicando también con unos dispositivos móviles a los que están accediendo, no con eh, formas de acceso... Eh, como antes ¿no? que había conmutador o había lectores oculares sino que aquí pues, se accede también de forma táctil muchas personas que tienen discapacidad eh, intelectual pues eh, su, su lenguaje verbal, oral pues no es suficiente y se apoyan de estos eh, recursos eh, al que acceden pues, con, con los dedos con la misma forma que accedemos a un iPad o una tablet para hacer otras, otras cosas eh, bueno, pues empiezo con la, con la experiencia, ¿no? Eh, la experiencia, eh, aquí, bueno, pues una, una, imaginaos, ¿no? Pues una familia que empieza sus sesiones de, de logopedia, eh, que hay pues una circunstancia especial que hace que la persona lo requiera y ese eh, lenguaje o ese habla no acaba de, de llegar, ¿no? Y entonces pues de pronto eh, em, oímos o bien en, nuestro, en los centros a donde vamos las asociaciones o muchas veces por parte de otras familias que estamos ahora pues muy interconectadas gracias también a esta a las tecnologías pues eh, que, que algo no que esto que hay algún aparato que puede ayudarnos ¿no? entonces eh, por eso digo de pronto no eh, vamos a tener un aparato un desconocido eh, en casa y eso lo tenemos primero que, eh, que asimilar eh, y como, como ya pues sabemos, pues la tecnología a veces pues nos causa eh, un poco de temor, eh, nos asusta, sabremos manejarla, qué competencia tecnológica tenemos en las familias que son muy diferentes entre sí, ¿no? También dependiendo de ese usuario que lo va a usar y de la edad que, que tiene, ¿no? Y entonces empiezan, pues. La, la, la brecha digital ¿no? y voy a poner así algunos como algunos puntos de dónde está la brecha digital en este en tema no bueno pues ya se ha dicho aquí la brecha digital pues es eh, no tener recursos por ejemplo o no tener modo de, de financiarlo o no saber qué es lo que necesito exactamente no por ejemplo aquí he, he dicho antes con una foto que los sac pues es la suma de una serie de cosas, ¿no? Tenemos un soporte, que puede ser pues una tablet, eh, tenemos un acceso, que es pues cómo voy a acceder si tengo una dificultad motriz, ¿no? Y luego tenemos ese contenido que puede ser de muchas maneras, ¿no? Entonces, eh, eh, hay que hacer una, una evaluación y la primera barrera que a veces tenemos es quién me informa, quién me ayuda, cómo accedo a ese experto que me va a decir qué es lo que más conviene a, a, a, a mi familiar o, o a la persona, ¿no? luego eh, inmediatamente no la siguiente brecha no bueno y esto cuánto esto cuánto vale ¿no? entonces aquí pues tenemos la brecha de que los eh, productos de apoyo para la comunicación eh, concretamente para los, los hablando de sistemas alternativos de la comunicación pues no están todavía en nuestro sistema nacional de salud, en nuestro catálogo de ayuda, de productos técnicos, no como si están en, eh, ya recogidos en otros países de nuestro, de nuestro entorno. Entonces, pues esto eh, eh, hace que tengamos una brecha digital importante y que haya mucha diferencia entre un, eh, bueno, pues, eh, una, una familia y otra, por ejemplo, ¿no? un aspecto muy, muy importante. Siguiente cosa es eh, cuando la, la tecnología llega, ¿no? Eh, claro, mmm, sabemos muchas veces, ¿no? Eh, que si me compro un piano, eso no me va a convertir en pianista, ¿no? Bueno, vamos a comprarle un piano al niño, a la niña, ¿no? Porque la música es muy importante. Bueno, llega el día, llega el piano a casa, venga, hijo, toca no A nadie se le ocurriría eso. no Bueno, pues del mismo modo, cuando llegan los, eh, los A, cuando tenemos lo, eh, los aparatos en casa, pues eso no significa que la persona va a empezar a, a comunicarse, ¿no? sino que tiene que haber eh, un, un entrenamiento ordenado, tiene que haber una, una implementación que decimos, no alguien que nos ayude. Y luego también tengo que, que, que tener en cuenta pues, que no deja de ser un aparato tecnológico que tiene una y necesito unas competencias, bueno, no sé, eh, eh, operacionales, ¿no? De cómo se, eh, se maneja ese y eso pues nos crea a la familia una brecha digital que se expresa pues en, en inseguridad o en ansiedad, ¿no? Eh, por tanto... Tenemos que ir a, a buscar pues, eh, formación y redes de apoyo. La comunicación es 24 horas. La comunicación no es una especie de, eh, de cosa que hago solamente ¿no? dos días en semana por la tarde porque conozco a un profesional muy bueno que sabe de esto. ¿no? La, la, la comunicación, eh, las personas que, que, han, que han conseguido ¿no? pues tener una comunicación oral, escrita también, no hablaba... Eh, antes, eh, Manuel, ¿no? Qué importante es la comunicación de las personas con discapacidad eh, en general, con discapacidad intelectual, con las redes sociales, pues eso es comunicación escrita. ¿no? A veces pensamos en la comunicación y en los actos solamente en que me voy a comunicar de forma hablada, porque ese es el habla el que me falta, pero es muy importante también ¿no? eh, que lo eh, usar también para aprender la lectoescritura, para alfabetizarse y para, por supuesto, continuar en la, eh, en la, en la educación. ¿no? Así que bueno, pues tengo una serie de, de cosas, ¿no? Como de esa implementación, cómo se desarrolla el lenguaje, cómo puedo realmente pues, hablar con estos aparatos, eh, estamos implicados eh, profesionales y, y familias. Um, una brecha eh, digital importante relacionada con los SAC es que no solamente los SAC son extraños en, la, en, en nuestra casa, sino el SAC también es un extraño en el aula, en el cole, por ejemplo, ¿no? Y luego puede ser también un extraño en el centro de trabajo. Um, antes pues eh, Igual que incluso ¿no? si nos fijamos al número de, de tablets o de tecnología o de, eh, o de uso de, de vídeos de TIC ¿no? que se usaban hace, no sé, 20, 15 años con los que se usan ahora. no El modelo del de, eh, maestro, la maestra, los profesores, con los alumnos, eh, ayudándoles no pues eh, con los libros, con los lápices. Y eso ha cambiado, ha cambiado mucho. ¿no? Y el, el SAC pues, es una vuelta de tuerca más, ¿no? De niños que llegan con aparatos a las aulas y hay que, eh, hay un hueco y hay que dar una formación para que los niños puedan usar el SAC para eh, eh, hablar dentro del aula, pero también ese le va a servir pues para aprender, para participar eh, con iguales, para responder y, y todo lo, todo lo demás ¿no? así que bueno pues ese conocimiento pedagógico que tienen los maestros es necesario unirlo al conocimiento técnico eh, que implica un, un SAC eh, para que eso tenga éxito ¿no? y cuando falla ese conocimiento tecnológico eh, pues también tenemos aquí una, una brecha digital ¿no? Perdón. Eh, también en el ámbito de los SAC pasa una cosa a veces curiosa y es que eh, la necesidad que tenemos de tecnología, de uso de tecnología, es a veces muy grande en personas que usan sistemas aumentativos y que, por ejemplo, tienen un acceso complejo. ¿no? Por ejemplo, si os fijáis en esta foto, hay dos, dos personas. A la izquierda es bueno, una chica que es muy activa en, en Facebook y que cuenta su su vida, sus tripecias, ¿no? Se llama Luisa, es, eh, es alemana, y ella eh, se comunica eh, con, por mirada, ¿no? Con, usando un lector ocular, usando sus ojos, ¿no? Entonces ella explica, cuando llegó la pandemia, ella decía, claro, es que están dando clases por conferencia, por videoconferencia, pero yo tengo mi aparato para, para, para hablar y la, para la videoconferencia necesito un segundo dispositivo, porque con un dispositivo estoy hablando. Y eh, no me había pasado nunca que ahora necesito un segundo dispositivo para poder estar pendiente de mi clase de la videoconferencia. ¿no? En, el, eh, en la foto de la derecha se ve a otro, eh, a otro niño que se comunica por mirada, tiene su comunicador, pero luego también tiene un ordenador portátil, que es donde está el libro digital que usan en el colegio, y luego tiene un móvil en el que la clase, eh, la, la, la maestra, está dando clase durante la pandemia. ¿no? O sea, fijaos qué cantidad de tecnología se está, eh, se está usando. Eh, luego, eh, hay también eh, una, una brecha, considero que está muy relacionada con la visibilización y la aceptación de estas formas diferentes de hablar. ¿no? Eh, ayer o antes de ayer vi en una red social que a una, eh, una, una mujer le, le denegaban eh, abrir una cuenta en el banco eh, porque pues porque no eh, al no tener eh, lenguaje oral usa un, un, usa un SAC y una persona universitaria y no sé qué problemas le estaban poniendo y decía el, el, el artículo eh, disculpadme porque lo he leído muy rápido ¿no? que estaba siendo discriminada no podía abrir la cuenta en el banco porque se consideraba que no era capaz o algo así ¿no? que no tenía la suficiente competencia eh, tenemos un problema importante con personas que por no tener ese habla natural, eh, que en estos casos, como digo, pues va a ser reemplazada en diferentes grados por una habla sintética, no se les, eh, no se les considera y, y, y eso pues, es una cosa importante. Aquí en la foto de la izquierda pues veis un chico que está pidiendo en el supermercado con su, con su sac con su comunicador también a veces decimos comunicador con su comunicador está pidiendo y la persona pues le está eh, eh, bueno, pues le está escuchando lo está entendiendo y le está eh, dando lo que necesita y en la izquierda pues está usando eh, otro chico está usando la tecnología para, para el juego no decía también el, el compañero no la vida mejora decía el estudio de la cátedra la vida mejora cuando me comunico cuando accedo a la educación y cuando accedo al ocio, obviamente. ¿no? Entonces, eh, ejemplos de estos tres que también coinciden. ¿no? Luego, eh, eh, a veces... La, el entorno eh, familiar que tiene que manejar el SAC eh, puede no tener, mm, por ejemplo, por edad, ¿no? Si tienes una persona que necesita eh, una, un, un comunicador, que no deja de ser un aparato de, eh, tecnológico, como decimos, y su, sus padres, sus familiares son, por ejemplo, muy mayores, pues esa brecha digital, pues mm, eh, crece, se aumenta, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, eh, cuando tengamos, ¿no? porque hay que ser optimistas, ¿no? cuando tengamos una asistencia personal eh, eh, más, más estable, eh, cuando los asistentes eh, personales estén de una manera más, más, trans, más transversal, cuando estén en nuestro país, pues yo creo que también esto va a ser muy importante para, para la brecha digital. ¿no? Aquí veis una foto de unos chicos que son de Canadá, tienen un sitio web que se llama All Access Life y, eh, bueno, pues muestran recursos tecnológicos en, en redes sociales. Eh, luego, eh, también hay brecha tecnológica cuando el SAC no es, es en, la, en la etapa adulta, por ejemplo, personas que tienen, pues, eh, un ictus, o una enfermedad neurodegenerativa, o tienen eh, pues un, un accidente, o un tumor, ¿no? Y luego, pues van a necesitar una afasia y van a necesitar eh, un, un comunicador, ¿no? Entonces, pues a estas personas, pues van a tener, según también la, la edad, pues van a tener unas dificultades y no por ello de, debemos dejar de implementarlo, dejar de ponerlo, porque eh, como ahí pongo, ¿no? Pues nunca es demasiado tarde, comunicar es para toda la vida, eh, se ponen y se deben poner comunicadores a eh, cualquier persona, independientemente de la condición y de la, y de la edad, si eh, el habla natural nos responde a esas necesidades comunicativas eh, eh, básicas eh, o suficientes. Eh, y luego, por último, eh, una brecha digital en el ámbito hospitalario. Aquí tenéis una foto... De un hospital de Estados Unidos en los que rápidamente, en momentos de pandemia, en momentos álgidos de pandemia, una de las primeras cosas que hicieron fueron llevar comunicadores a los hospitales para que las personas que estaban intubadas pudieran eh, comunicarse, pudieran despedirse, pudieran eh, expresar una serie de cosas. ¿no? Entonces, pues la, eh, los comunicadores en el ámbito hospitalario es otra brecha ¿no? con la que tenemos que, eh, que lidiar. Y, y nada más, eh, esto es eh, a modo de conclusión o de resumen de lo que he hablado, una serie, he puesto aquí un pequeño eh, decálogo ¿no? desde la eh, evaluación de, de cuál es el, el comunicador eh, más, más útil para una persona hasta la formación hasta eh, bueno pues cómo se se posiciona cómo se entrena eh, redes de familia para eh, ayudar a que eh, a que se, se use eh, adecuadamente o cuando algo falla, ¿no? Hasta pues al final, ¿no? Pues esta financiación, esa necesidad de reparación y de sustitución cuando llega el momento porque la tecnología va, va cambiando, ¿no? Si eh, estáis eh, interesados, pues eh, os dejo la web de la asociación AlfaStack, que es una asociación que hemos eh, fundado, una serie de, de personas. Eh, muy interesadas en aumentar y fomentar los sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación. Ahí podéis ver el sitio web, sac Alfa de alfabetización y, eh, y SAC de Sistema Aumentativo y Alternativo de la Comunicación. Y, eh, y bueno y, y ahí pues eh, intentamos eh, conectar personas, eh, eh, ayudar, dar información. Hay también un, un portal de información y una, eh, un apartado de, de webs donde podéis ver pues sitios públicos como el CEAPAT, que están también especializados en comunicación aumentativa u otras iniciativas eh, privadas para una persona que se necesita iniciar en, en esto. Y eh, eso es todo. Muchas gracias por la invitación y por vuestra atención. Eh, gracias, Ana, por la presentación. Os lo recuerdo por lo que si preguntar se... que... alguna... Perdón. Si, si, si, si recuerdo, si queréis preguntar alguna pregunta, Manuel y Ana, pulsad el botón Pregunta y respuesta y escribir ahí vuestras preguntas. Ahora presentamos un, su experiencia, David López y Santiago Aguada. Forma parte de Plena Inclusión Aragón. Van a presentar la experiencia, la vida de Pedro Saputo. Adelante. Hola, buenos días a todos y a todas. Buenos días. Muchas gracias, Esther. Tocaya, que estás por aquí también de Aragón eh, presentando esta gala. Y muchas gracias a todo, al resto de ponentes que están compartiendo tantas cosas tan interesantes y bueno, a todo el mundo que nos, que nos está viendo. Vamos a arrancar con un proyecto que nos hace mucha ilusión desde aquí, desde Aragón, y que queremos contar eh, pues de la mano de David López y de la mía, Santiago Aguado. Venga, vamos a empezar. Bueno. Pedro Saputo es el protagonista de una obra Literatura. Muy importante en Aragón. La obra se titula La vida de Pedro Saputo. La escribió el autor Braulio Fox en 1844. Pedro Saputo es un personaje con tres habilidades. Astuto y un poco picaro. A Pedro le gusta viajar y gracias a él podemos conocer muchos lugares costumbres y tradiciones de Aragón. Efectivamente, David. Realmente, la vida de Pedro Saputo, como bien decías, es una obra literaria y tiene en total cuatro libros, cuatro apartados en los que está organizada. La obra completa habla de un personaje muy especial que se llama Pedro y le apellidan Saputo. Pero cuidado, Saputo es una palabra que aragonés significa sabio. En cada libro se pueden leer las aventuras que vive Pedro en su pueblo en Almudéval, muy cerquita de Huesca. Está muy bien si lo queréis ir a visitar. Y en otros pueblos o ciudades de Aragón y de España, que visita y viaja sobre todo a partir del libro 2 y del libro 3. Bueno, pero de Aragón en el año 2020 decidió adaptar a la fácil la obra de la vida de Pedro Seputo. El objetivo del proyecto es acercar la cultura, tradición e historia de Aragón. Que se puede leer en la obra original de Braulio Foz para que la disfruten personas con dificultades de comprensión lectora. Efectivamente, David, ese es nuestro objetivo principal. Pero, ¿qué queremos conseguir o cuáles son los resultados que, que esperamos de, de esta adaptación a la lectura fácil? Pues la verdad es que son todos únicos e innovadores. Los vamos a ir desarrollando, pero principalmente es lo que vemos en ese esquema. De la obra original de Braulio Foz, la vida de Pedro Saputo, queremos sacar. Un libro físico, ya lo tenemos y lo vamos a estrenar, por cierto, el 25 de marzo, allí en Almudébar, y en lectura fácil. Es el primero que se adapta, con lo cual eso ya es una innovación muy grande, que es un clásico de nuestra literatura, de nuestra comunidad autónoma. Pero es que además queremos traducirlo a diferentes idiomas de la lectura fácil. Por ejemplo, ya lo tenemos en castellano, en aragonés... Y en catalán. Y en catalán, compañero mío, Luis en catalán, efectivamente, lo ha adaptado una persona, la traducción una persona con discapacidad de aquí. Y, por supuesto, que es lo que venimos a contaros hoy, queremos eh, hacer la versión audiolibro que estamos grabando, terminando de grabar precisamente hoy, es el último día, en, en el estudio de, de sonido, y una plataforma virtual de lectura fácil donde se alojará gratuita y públicamente. Y luego, además, después de todo esto, queremos hacer una ruta accesible por todo Aragón. Es un proyecto muy largo que va a durar varios años y del que estamos encantados. Y lo estamos haciendo gracias a todas las personas con y sin discapacidad que participan en nuestro servicio de accesibilidad cognitiva que se llama Creando Espacios Accesibles, que por ejemplo, Esther y David forman parte de él. Muy bien, Santiago. Pero... Cuéntame, cuéntame qué vamos a hacer. El proyecto es innovador por tres motivos. Mm. primero la primera vez que se, se adapta la obra a lectura fácil. Se intenta despertar al máximo el lenguaje no sexista. Se Primer libro adaptado a lectura fácil, traducido en aragonés. Se utiliza apoyos para textuales muy diferentes. Definiciones de palabras, explicaciones de planes, descripciones de situaciones en la obra, información cultural e histórica color asociado a capítulos, códigos QR como enlaces turísticos y el resumen del libro en cómic. Eso Está es. muy bien. Está muy guay, ¿verdad, David? Ahí muy bien. Bien. En el lateral de la diapositiva, ¿ves? Lo vemos ahí. En verde tienes unas explicaciones de, de semánticas que no se entienden muy bien o en marrón las definiciones. En rojo tenemos explicaciones que no se entienden muy bien y que, que, que pueden venirnos bien. Y luego abajo tenemos el bichico en azul. Es un, compañero, un compañero que se jubiló. se jubiló y le hemos dedicado el, el libro. Y luego códigos QR. Bueno, sí que es verdad que es un proyecto además de participación masiva y eso también lo hace eh, innovador. A veces la gente nos dice que, que nos estamos complicando mucho la vida, sí. pero no sería este proyecto así si no participase tanta gente. En cifras y en datos del primer libro, en la validación han participado 59 personas con discapacidad y 8 sin discapacidad. Qué guay. De los libros 1 y del 2, porque ya vamos adaptándolo. Del audiolibro, el 1, hicimos un casting que se presentó a todo el mundo que tuviera discapacidad y fuera de Aragón y supiera leer. Era importante. Aunque pudiera hacerlo con apoyos, eso nos daba igual. Recibimos 78 solicitudes en tres semanas. Guay. De esas, seleccionamos a 22 personas que son las que están y han terminado de grabar hoy el, el primer audiolibro. Además, las ilustraciones que vemos en todos los libros. Son hechas por personas con discapacidad intelectual que se han contratado. En el libro fue nuestra compañera Isabel Campos. Y en el libro dos, no quiero desvelar nada, pero tiene un estilo diferente de un dibujante muy, muy bueno que se llama David, que es de Huesca. Además, la traducción la ha traducido en aragonés, una persona sin discapacidad y una asociación con la que trabajamos. Y al catalán, como bien os ha dicho aquí David, una persona… Con distorsión. Intelectual. Story, yes. the, the, the... Eso es. Y entidades muchísimas, privadas, públicas y el tercer sector, que luego podemos con concretar un poquito más. Bueno, okay. mm -hmm. bueno, va a ser el primer audiolibro de lectura fácil en castellano, locutado por personas con distorsión intelectual. Es una forma diferente de fomentar el turismo en Aragón. La ruta accesible consistirá en crear señales accesibles y universales con pintogramas accesibles, contenidos en letra fácil, contenido en lenguas con código QR, contenido en Braille. Es decir, para la gente que tiene problemas de visión, uh -huh. puede ser un nicho de empleo para personas con discapacidad intelectual. Tenemos todas las ideas recopiladas, ¿verdad, David? Es una, sí, sí. es una cosa que ya lo tenemos claro que es lo que queremos hacer. Estamos en ello. Y ahora, como experiencia de este seminario, queremos presentaros la web. Te lo contamos fácil, donde estamos alojando todo este trabajo y mucho otro que hemos ido desarrollando. Con lo cual, os voy a enseñar cómo podéis acceder a esta web. Si entramos en la página web de Plena Inclusión Aragón directamente, eh, tendremos aquí un, un navegable, una, pues, un right. menú para navegar, y aquí abajo, aquí en este lado, vemos la accesibilidad cognitiva. Este apartado está todo adaptado en Lectura Fácil por personas con y sin discapacidad. Si vamos a Lectura Fácil, ahí, aquí pinchamos, tenemos que es la Lectura Fácil, que es lo que hacemos en Aragón, y Te lo contamos fácil, es nuestra biblioteca virtual donde estamos alojando gratuita y públicamente todo lo que tenemos en Lectura Fácil. Con lo cual, si pinchamos, aquí tenemos la página. Es una página que hemos querido que sea muy sencilla de ver y de, y de navegar. Porque precisamente de lo que viene este seminario es de tecnología y accesibilidad. Con lo cual, esta página web, aunque no sea quizás muy bonita, es bastante sencilla de, de, de navegar. Tiene unos botones al lado izquierdo, que principalmente el más importante es el de biblioteca, donde podemos descargarnos todo el contenido que queramos. Desde noticias que hemos hecho en Lectura Fácil hasta publicaciones de cualquier tipo. Las, tenemos, las podemos ordenar y filtrar por un por un buscador y está todo el texto desarrollado en Lectura Fácil. Además, los libros que hemos leído en Lectura Fácil, el club de lectura, vamos actualizándolo poco a poco y vamos subiendo el libro, que esto no es algo que hayamos hecho desde Plena Inclusión de Aragón, es de todo el movimiento Plena y de muchas otras entidades, que nos beneficiamos en este sentido de su trabajo y publicamos, además, unas dinámicas que hemos eh, desarrollado para que otras entidades puedan leer el libro y tener unas dinámicas que utilizar y de las que partir. Pero vamos a lo que vamos, ¿verdad, David? Sí, lo sí. importante es el libro. Aquí en el libro Fésale, tenemos Fésale. Ahí está, la vida de Pedro Saputo y tenemos los otros cuatro ya creados, pero aún vacíos porque no nos ha dado tiempo. Aquí tenemos el proyecto, no está en lectura fácil, ya lo sentimos, estamos en ello poco a poco, pero cuenta un poquito el proyecto, todo lo que queremos conseguir. Si entramos en el libro 1, tendremos el libro original, que es de uso gratuito y público, y luego a los tres idiomas que han sido adaptados al aragonés, al castellano. Además, aquí no queríamos mmm, dar la oportunidad, queríamos dar la oportunidad a la ilustradora, en este caso, a Isabel Campos y al resto de personas participantes, en que tuvieran también su espacio, su mural. ¿no? Entonces, aquí tenemos la galería de arte, todas las, todos los dibujos que ha dibujado la ilustradora están subidos aquí, eh, aparte de en los propios capítulos. Música, porque hay una, una, un grupo de música que hizo o ambientó un disco suyo eh, basado en la propia novela y lo hemos utilizado, nos lo han cedido. Fotos de Almudébar para que se conozca el sitio donde se desarrolla la obra. Y bueno, pues otros dibujos que tenemos por aquí que han colaborado, pues dibujantes profesionales autónomos. Si vamos a la obra en castellano, tenemos el libro en PDF completo o por capítulos. Gratuito totalmente. Como decíamos, el libro se puede leer... Este no es en la versión audiolibro, es la que estamos editando. Y tiene una forma diferente. Como veis, es un PDF asociado a unos colores. En este caso, el capítulo uno es en color azul, para que cuando lo tengas impreso se pueda ir rápido. Tiene los diferentes eh, apoyos para textuales que hemos hablado. Y es un libro muy, muy, muy, muy sencillito de leer. Es un trabajo que estamos realizando. Insisto, nos faltan otros libros, pero vamos trabajando en ello. Y, por supuesto, la joya de la corona, que es un poco lo que estamos trabajando ahora, es el audiolibro. Queremos compartir con vosotros eh, una versión prueba del audiolibro. Está grabado y locutado con voces de compañeros míos, sin discapacidad en este caso. Pero insistir, hoy tenemos la última sesión de grabación en el, en el Laboratorio de Sonido del Ayuntamiento de Zaragoza. a Quienes agradecemos que hayan apostado por este proyecto, lo han cedido gratuitamente. Y durante una semana llevamos unas 40 horas de grabación y hoy las vamos a acabar. La gente está súper contenta de toda Aragón y va a ser un proyecto muy interesante, muy chulo, que este año tendremos alojado en esta web, seguro, y la haremos voces. Ahora queremos que disfrutéis de un poquito, que veáis cómo puede quedar. Este es una especie de borrador. Eh, Compártelo. Sí. ¿Vale? El libro... En el audiolibro, en la versión audiolibro, tenemos un formato diferente. En este caso, los personajes del capítulo salen al principio y pueden hablar y presentarse. Bienvenido, querido lector. Yo soy Braulio Foz, el narrador de esta historia. Esta voz me suena, ¿eh? David, no sé quién sabe usted. Ah, la usted, madre mía. Muy bien, el audiolibro incluye fotos e imágenes que en el libro original no podemos. Bendito sea Dios. Menos mal que yo, Braulio Foz, es. Además de todo esto, hemos utilizado un sistema en el que podemos parar el texto que estamos oyendo o leyendo y aplicar los apoyos paratextuales. textuales. Cuando queramos, pues, podemos abrirlos. ¿Mm? Los apoyos para textuales también van a tener voz, locuciones y siempre van a ser personas diferentes para que podamos dar más oportunidades a otras personas. El audiolibro vivía una con personas con discapacidades, ¿verdad? Muy bien. Aquí tenemos todos los tipos de definiciones que se han validado por esas. 50 y tantas personas. Una mujer atractiva para la gente del pueblo. Bueno, creemos que es importante porque si vamos hasta el final del capítulo, todos los capítulos ¿Sí? tienen una parte al final que eh, te da pie a poder eh, compartir con el resto de, del mundo las curiosidades que se hay en el capítulo. Por ejemplo, en este caso tenemos la letra y la de la canción Bienvenida a la Agudeza, que es de la orquesta del Fabrión, esta orquesta que eh, puso música al, a la obra de Pedro Saputo, y luego, por ejemplo, como el primer capítulo se desarrolla en Almudébar, pues tenemos información del Ayuntamiento de Almudébar. Esto, en el libro original, lo tenemos en un código QR para que podamos utilizarlo y directamente derivarnos a esas páginas. ¿Cuál sería el ideal? Bueno, lo ideal sería que esas páginas también estuvieran en lectura fácil para, como bien estamos viendo aquí hoy en día, que sean fáciles de entender. Todo este eh, acceso a la página de lo contamos fácil, os lo vamos a mandar ahora por el, el enlace. Es una página que estamos construyendo, que está viva, todavía no hemos eh, eh, cerrado su diseño final y estamos subiendo contenidos a lo largo del año. Pero creemos que es una, una iniciativa muy chula, muy importante para poder eh, dar a conocer todo lo que hacemos desde el movimiento y sobre todo. Todo lo que hacen las personas con discapacidad, ¿verdad, David? Exactamente lo que dice mi jefe. ¿qué? Ah, mi jefe dice. <risa> pues que no hace trabajo, eh, aprender culturas nuevas, conocer nuestra tierra. Sí. Eso es, muy bien. Así que leeros el libro y veniros para ahora, ¿eh? que está muy chulo todo lo que muy ah, bien, aquí. muy chulo. Muy bien. Aquí, ¿no? Otro tuyo. yo. Muy bien. En el año 2020 comenzamos el proyecto. Ahora tenemos publicado el libro 1. Vamos a grabar el audio. 1. Tenemos el libro 2 adaptado y validado. Estamos haciendo los dibujos de este libro. Revisando contenido y cambiando el diseño. Estamos tratando el libro 3. También estamos mejorando la terminación de la página web. Pero contamos fácil. lo me fijas a Santi que... Puedes hacer, por ejemplo, web, todo, rectis y público. Y bueno, hemos querido terminar un poquito la presentación enseñando fotos, son de hace literalmente dos días, media hora, <ríe> fotos de algunas de las personas que han ido a grabar al estudio, eh, insisto, te ayudan con el Ayuntamiento de Zaragoza y con el que estamos eh, generando este audiolibro, el primero en toda España, ya no solamente por ser el primero en lectura fácil, sino por ser el primero locutado por personas con discapacidad intelectual. Y os aseguro que nos están agradeciendo el poder haberles dado esta oportunidad. Algunos nos han dicho que incluso casi era su sueño ser dobladores de voz o ponerles voz a personajes ficticios y la verdad es que estamos súper contentos. Es, es una maravilla de proyecto. Eh, esperamos a lo largo de este año tenerlo ya acabado, porque los medios con los que estamos trabajando no es ninguna editorial, lo estamos gestionando directamente nosotros, lo estamos autoproduciendo. Y la verdad es que la ilusión que demuestran es apabullante. Y sin más, os explico rápidamente cómo hemos creado todo esto y, y pasaremos a que David nos dé el paso a la siguiente experiencia, que seguro que es igual de chula eh, ¿Cómo lo hemos organizado? En cuatro fases, prácticamente. La primera fase consistía en la adaptación y la variación del texto. Coger el contenido original y adaptarlo. Eso lo hemos hecho una persona sin discapacidad intelectual que conoce las normas y las pautas de lectura fácil. La fase 2. Luego la validación, perdón, en la fase 1 sí que ha habido esos grupos de, de validación de personas con discapacidad intelectual, todas ellas, de todo Aragón. Eh, además, en cada libro se van subando más gente. En la fase 2 hemos incluido los complementos paratextuales y las traducciones, es decir, cuando ya teníamos el texto bueno, la, aquellas palabras que no se entendía bien, frases y demás, que se han ido cambiando, se han ido cambiando, ¿no? se han ido corrigiendo el adaptador, que es la función de la validación. Y en la fase 3 ya hemos podido contactar con las editoriales, las imprentas y, en este caso, con el Laboratorio de sonido para hacer los formatos físico y el formato audio. Libro. Uh -huh. Y luego la fase 4 de la publicación, que estamos súper contentos de que ya sea viernes que viene, con muchas ganas y, bueno, pues a, a, trabajar, a seguir trabajando con el segundo libro. Obviamente, todo esto es imposible eh, solamente con el trabajo de una entidad y aquí podéis ver un listado... Eh, extensísimo, enorme, muy reducido además, de, porque lo he tenido que condensar bastante, pero dentro de cada uno de esos puntitos hay muchas personas que están apostando y trabajando por este proyecto que estamos súper orgullosos de, de poder presentaros. Y nada, David, te concluyenos. tener <risa> muchas cosas por hacer, pero haceros felices. Queremos contar con todas las personas con discapacidad y sin discapacidad. Y entidades que quieran colaborar. Estamos muy, estamos muy ilusionados con este proyecto que mejora la asesoría colectiva del turismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. gracias a todos, ¿verdad, David? Muchas gracias a todos y a todos. Muchas gracias si os haya gustado. Ahí está. Si tenéis cualquier duda o queréis contactar con nosotros, podéis contactar a través de nuestra página web de ese email o metiéndonos en la página web que ahora os mandamos por el, por el chat. Muchas gracias y enhorabuena por el seminario. Listo. Muchas gracias, compañeros, por vuestra presentación. Bueno, ahora el turno de NSI UREA. Por, forma parte de formación Aprobó, provocó para presen, presentarnos una experiencia en validación de accesibilidad cognitiva en páginas web. Adelante, NSI Muchísimas gracias, Esther. Ya sé que mi nombre es un poco complicado. <risa> pues estoy encantadísima con este proyecto que han presentado David Santi, me parece espectacular y que es un trabajazo tremendo. Yo, en este caso, lo que voy a presentaros es una experiencia que tenemos desde Plena Inclusión Madrid en la validación de páginas web. Eh, un momento, que pongo la presentación… Se ve, ¿no? Ya está, ¿no? ¿Se ve este? ¿Sí? De acuerdo. Bueno, yo soy Neysi Uria Martínez y soy educadora en la Fundación de Inclusión y Apoyo de Aprocor, pero además también soy miembro del grupo de trabajo de accesibilidad cognitiva de Plena Inclusión Madrid y específicamente estamos trabajando ahora en pequeños grupos y en mi caso voy a trabajar la accesibilidad cognitiva en apps. Eh, la palabra apps nace de, de, de la palabra en inglés eh, application que quiere decir aplicación en, en, en español y, mm, y, y generalmente se usan en las tablets y en las y en, y en los móviles un momento que no sé por qué no me esperar un momento problemas técnicos ah ahí bueno perdona eh, voy a hablar un poco aunque ya han hablado ya muchos conferencistas sobre el, la introducción un poco a lo que es eh, internet y la accesibilidad y después me quiero enfocar mucho más en cómo creamos los equipos y hacia dónde tenemos dónde queremos ir bueno Hemos hablado mucho de brecha digital y hemos hablado de que las tecnologías actualmente son protagonistas en la vida diaria de todas las personas. En la actualidad utilizamos eh, los aparatos de internet, los aparatos electrónicos a través de internet en todo momento y para muchísimas situaciones, como por ejemplo eh, la llamada por tele, una llamada por teléfono móvil, eh, el uso de, el uso de, de, de las aplicaciones como el, como el Facebook, el Instagram, el TikTok, el, el WhatsApp, que ya se ha, se ha creado una nueva forma de relacionarnos con los demás y es a través de, de, de muchas aplicaciones y de muchas apps que existen que, que, que, que propician esto, que ya no es solo quedar por teléfono y tomarnos un café, que sino también es eh, chatearnos por el por el WhatsApp, que, que actualizarnos con las noticias a través de, del Instagram o, o del Twitter. Y, y, por supuesto, por ejemplo, como estas, que ya lo había comentado mi compañero antes, que solicitar una cita médica, en este caso es de atención primaria de, de la Comunidad de Madrid. Pero, generalmente, ahora en estos tiempos que han pasado, en estos dos últimos años, eh, generalmente ya las citas médicas las teníamos que hacer a través de internet, porque no podíamos salir a la calle o porque a veces los teléfonos estaban súper saturados y, teníamos que, y tenemos actualmente todavía hay una saturación y muchas veces tenemos que hacerlo a través de internet. O, por ejemplo, la compra de entradas, de ir al cine, las entradas de cine o las de ir al teatro, que ya cada vez más se va masificando el hecho de poderlo hacer a través de internet. De hecho, existen apps, existen aplicaciones que te, que te ofrecen ventajas si compras desde Internet y, y justamente es eso, favorecer el uso de las aplicaciones. Pero bueno, claro, esto, como ya lo habíamos dicho anteriormente, tiene un impacto y tiene un impacto para un grupo que podemos decir que es vulnerable eh, eh, con respecto a las tecnologías. Por ejemplo, como las personas mayores personas mayores, como que ya mmm, les es complicado aprender este nuevo, esta nueva enseñanza a las personas inmigrantes, que a lo mejor vienen de países en los cuales las tecnologías aún todavía no están totalmente avanzadas, a personas con bajos recursos, porque no tienen a lo mejor el dinero o las facilidades para acceder a las personas con discapacidad intelectual, como ya habíamos visto y como habíamos dicho antes, y también a las personas con deterioro cognitivo. Por ejemplo, eh, a las personas mayores, como ya lo había dicho, para ellas implica una nueva, una nueva manera de vivir, como mismo lo es para todos nosotros, lo que pasa es que no todos tenemos la misma facilidad para acceder a las tecnologías. Desde los comienzos, el uso de Internet, eh, su objetivo fundamental fue que fuera un medio universal y accesible, pero la realidad nos ha demostrado que hay un crecimiento bastante desigual y lo hemos notado en estos dos últimos años, que el acceso a las tecnologías, tanto el acceso a las tecnologías como el uso de dichas tecnologías, está siendo bastante desigual, tanto como ya lo había dicho, por no tener el dinero o para acceder a estas tecnologías, para poder pagar el Internet o para poder tener un dispositivo electrónico, como el movernos a través de, de las aplicaciones y, y, del, y del uso de Internet. Y a Esto, como ya habíamos dicho, se llama brecha digital y es a lo que se refiere esta, esta presentación. Eh, desde el Grupo Red Adapta, de plena inclusión, en cuanto empezamos a hablar de, sobre estos temas, se vio necesaria y urgente eliminar estas barreras tecnológicas. y Por ello, desde el equipo de accesibilidad y el sello de Redarata eh, empezamos a organizar formaciones específicas de evaluadores en páginas web. En este caso, eh, generalmente, casi siempre son páginas web. Eh, los contenidos de formación se basan en los criterios estándares de accesibilidad de las páginas, eh, de las páginas web y también eh, lo que nos recomienda el Grupo de, de Trabajo de Accesibilidad para las Discapacidades Cognitivas y de Aprendizaje, y de aprendizaje llamado COGATF. Eh, una vez que hemos formado a estos evaluadores, ya se convierten en evaluadores de, de páginas web. Eh, los grupos de trabajo que ya se han ido formando eh, trabajan por encargos. Generalmente, los encargos mmm, nos pueden venir desde, la, desde, eh, desde otras entidades o, a lo mejor, todos pasan a veces por a través de Plena y es Plena quien nos ofrece la, los distintos trabajos. Eh, los equipos de trabajo están formados por personas con discapacidad intelectual y están coordinados siempre por una persona de apoyo que tiene conocimientos técnicos de accesibilidad web. Eh, en las evaluaciones nos establecemos metas, que las denominamos usos. ¿vale? Por ejemplo, podemos evaluar el proceso de compra de un billete de autobús, de un billete de tren o evaluar, por ejemplo, eh, casos reales, como lo hemos hecho en la página web del Museo del Prado, por encargo o, eh, para, por ejemplo, para encontrar los, eh, los horarios del acceso al recinto. Eh, vamos a hablar un poco de los resultados que hemos obtenido ¿no? desde el 2018 al 2020. Ya se han, ya, ya han recibido formación 50 evaluadores y, y 17 dinamizadores, que en este caso son profesionales, que no tienen, disca que no, que son, que no tienen discapacidad intelectual, que son profesionales. Y mmm, también recibimos un curso de accesibilidad cognitiva web para profesionales, y en ello nos hemos formado 20 profesionales y financiado por la Comunidad de Madrid y la Fundación Monte Madrid. Vamos a ver un ejemplo de evaluaciones que se han hecho de páginas web. Por ejemplo, esta es... No, esto es, eh, nos, nos, nos, ...nos dijeron que tendríamos que evaluar la página principal del Museo del Prado... ...y después tendríamos que evaluar eh, cómo llegar al horario y encontrar el horario... Y, y, ...y evaluarlo generalmente. Entonces, en este caso, esta era la página principal del Museo del Prado... ...y ya con todos estos conocimientos que tienen ya las personas previamente... ...de qué cosas tienen que evaluar y de qué dificultades se pueden encontrar junto con el profesional, van evaluando el recorrido de cómo de cómo veían en la, la página web. En este caso, eh, el, se hacen las anotaciones de lo, que, de, lo que han, de lo que han recibido, de lo que piensan las personas que están evaluando, y se hacen las anotaciones. En este otro caso, por ejemplo, en la búsqueda del horario, como podemos ver aquí, el, la, la, la, el fondo era blanco y el contraste era muy, era, era muy bastante malo y, evidentemente, eh, fueran una de las cosas que se, que se comentó. También tenemos eh, un trabajo que se hizo a la página web de ALSA en las cuales nos pidieron que evaluáramos un proceso de compra de compra de un billete de, de, de, de, de autobús eh, en este caso en este ejemplo en concreto eh, ya después que ya se había hecho todo el trámite de cuánto nos, de los horarios de, de que queríamos un billete de autobús de ida y regreso el problema es que la información que nos aparece a nuestra izquierda es mucho mayor que la información que tenemos a la derecha, que es ya lo que nosotros tendríamos ya para poder comprar el billete. Y, justamente, es algo que eh, se fue evaluando y se evaluó como, como negativo. Tenemos muchísimos ejemplos, pero, claro, eh, el trabajo que se hace, evidentemente la evaluación es un trabajo que se hace en equipo, que es un trabajo conjunto, y, y, sin, y, sin, y sin cada uno de estos componentes… No funcionaría. Cada uno tiene una misión muy importante dentro del trabajo de, de evaluación, como son tanto como son las personas con discapacidad que son evaluadoras más el profesional que está al lado recogiendo todo lo que la persona, eh, todo lo que la persona o las dos personas o las tres, dependiendo de cómo se organiza el trabajo, van recogiendo eh, todas las dificultades que se van encontrando en las páginas web. Eh, por supuesto, es evidente que sin el trabajo conjunto pues no se, podría, no se podrían hacer estas evaluaciones y es importante también, eh, no tanto la formación, también la formación, pero la experiencia vital que tiene y que, y que aportan las personas con discapacidad, porque al final son ellas la que, las que van dando… Eh, las directrices de cómo se puede comprender mejor, de si se entiende, de cómo se puede eh, de cómo se puede presentar una página web, para que se pueda entender, y no solo para las personas con discapacidad, para todas las personas. Bueno, a nuestro favor van creciendo leyes eh, y normas que ya deben cumplir eh, los contenidos de las web y las apps, y, y van, ya cada vez se van convirtiendo en requisitos que ya deben cumplir y eso es un dato a favor nuestro, ya que estamos apostando porque la accesibilidad esté presente en, en esta red tecnológica tan amplia y que, que además eh, lo necesita. Eh, tenemos que continuar aún todavía y seguir trabajando en pro de la accesibilidad y seguir formando a más personas eh, para que las navegaciones puedan ser eficaces y puedan ser eh, integradoras realmente en la sociedad. Pues muchísimas gracias. Un poco era esto lo que quería compartir. Yo supongo que he estado menos del tiempo, pero me gustaría que, que, que darle paso a que si tienen algún tipo de pregunta de cómo nos organizamos los equipos, de cómo trabajamos, yo creo que sería muchísimo más enriquecedor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, por la, prese, por la representación. Por último, nos vamos a presentar la experiencia de líderes digitales. José Antonio es formador y Andrés y José Antonio son alumnos. Forma parte de Plena Inclusión Región de Murcia. Adelante. Eh, Esther, bueno, soy Ricardo. Me, me cuento un poquito aquí porque me comentan que... Los siguientes ponentes tienen algún problema técnico y bueno, vamos a hacer una cosilla, vamos a adelantar las preguntas y a ver si con un poquitín de suerte... De los compañeros y... Eso es. a ver si con un poquitín de suerte se, se nos engancha, estos, estos son brechas vale. digitales también, ¿no? Entonces, <risa> estas cosas, ¿vale? Entonces, bueno, voy a ir con las preguntas que nos habéis hecho y, y vamos viendo, luego ya vemos si se pueden conectar, ¿vale? Mirad, Os pues hago una pregunta en general. Yo creo que esto es como lo del ramo de flores. ¿vale? Yo lo tiro y, y que lo coja quien, quien crea. ¿vale? Nos hacía una primera pregunta, Verónica, que decía, ¿qué consejos nos podéis brindar para que nuestros talleres o cursos online para personas con discapacidad intelectual sean accesibles? ¿Vale? Manuel ya ha respondido. No sé aquí, si alguno más tenéis podéis aportar. Algo. Es una pregunta un poco amplia, pero bueno, a ver qué, qué podéis contar. ¿Alguien se anima? Bueno, yo, yo la respuesta la he puesto en privado, sí. Ricardo, pero si quieres hacer la extensiva al resto lo puedes hacer desde ahí, pero vamos, mm. básicamente lo que estaba dando son las pautas de, que tenéis además en vuestra, en vuestra web de plena inclusión, sobre, sobre el documento este que hicisteis sobre tecnología para personas con discapacidad intelectual, que creo que dan unas pautas interesantes. Eh, luego también pues eh, está... Yo creo que una de las unidades de accesibilidad digital en, en, en torno a las universidades públicas está la de la Universidad de Alicante, que tiene muy bien eh, los enlaces para, para caracterizar la búsqueda de información respecto a estos temas. Luego, bueno, si alguien controla el inglés bien, pues tenés la web eh, del w 3 a sobre el tema de la, de la accesibilidad digital para todos. ¿no? De todas formas, bueno, en ahí, seguro que tiene más información que yo al respecto. Seguro. Además me encanta ¿eh? lo, que, lo que habéis comentado. No sé si quieres Nancy comentar algo. Perdón. Sí. Perdón. Que, está, que estaba atendiendo. Era, que era, la pregunta era sobre el cómo poder hacer más accesibles las. Sí, talleres o cursos online, ¿qué, ¿qué pautas se podrían seguir para hacerlo más accesible? Claro, eh, creo que existe un folleto que tiene plena, ¿no? Que era el que estaba comentando Manuel, que yo mm. creo que es súper enriquecedor y yo creo que, que, que ahí lo un poco que lo dice todo, ¿no? El, realmente nosotros, por ejemplo, como, como fundación... Eh, por supuesto que intentamos que todos nuestros, nuestros, todos nuestros PowerPoint todas las lo que hagamos tienen que estar lo más accesible posible, tienen que estar con un lenguaje bastante que sea poco complicado explicar generalmente eh, todo. Pero bueno, como tal utilizamos lo mismo que, que utilizan todos, ¿no? El Zoom, el Classroom. Eh, es que allá hay ahora mismo muchísimas el Meet. ¿No? El... Aprovecho, Ney, si te hago una pregunta que nos hacían, que nos hacían aquí sí. también, más nos dice, ¿cuánto tiempo puede llevar la evaluación de un sitio como, por ejemplo, el Museo del Prado? ya. Claro, es que eso puede llevar muchísimo tiempo. Generalmente se van evaluando siempre, cuando hay un encargo de esta índole, siempre se piden evaluar dos, tres usos en principio y luego ir es que una página web, como la del Museo del Prado, tiene unos cuantos usos, al igual que, que, que otras páginas. Y, entonces, lo que, lo que tenemos que hacer es... Porque, generalmente, cuando piden, no, que queremos que nos evalúe la página web completa. Evaluar una página web completa es muy complicado. Tenemos que empezar por cómo evaluar primero la, la página principal e ir ahí, ir poco a poco. Si lo que tiene importancia, como por ejemplo la página web de ALSA, de, de evaluar ese proceso de compra, pues justamente el uso del, de, de, de cómo de cómo accedo y cómo puedo llegar a comprar una, un, un billete de, de, de, de, de autobús, o cómo accedo a los horarios. También depende, puede ser hacerse muy extenso, puede ser que el interés del cliente sea eh, «quiero solo la página de entrada y que puedan encontrarse los horarios». Todo depende. Es, es bastante extenso, la verdad. Es bastante extenso. Yo lo que pienso en todo esto es que se facilitarían mucho. Nosotros participamos en, en la evaluación de una app que se estaba eh, que se estaba desarrollando y fue súper enriquecedor partir desde el principio, trabajar juntos, todas las accesibilidades juntas para ir desarrollando la, eh, eh, la, a la app. Creo que ya está, después de que ya esté en función, en funcionamiento, el evaluarla después va a ser muchísimo más fácil y mucho más enriquecedor que las personas puedan participar desde el principio en todos estos procesos junto con un desarrollador, con los que están eh, trabajando en estos procesos. Pero claro, no siempre es posible. Es totalmente entendible. Una pregunta para David y Santi. Eh, eh, nos, nos preguntaban un poco le, eh, la dificultad que puede tener el eh, adaptar la lectura fácil en, otros, eh, en otras lenguas eh, en de, nuestra, de nuestro país, en fin, ese tipo, y también por el tema de eh, adaptar a lectura fácil terminología que pertenece más a un lenguaje eh, más de local, etcétera. No sé si, te, si podéis darme una respuesta a esto. David y Santi, ¿me oís? ¿Me oís? Ah, sí, oh, hola, oís. perdonad, que estábamos... David se ha tenido que marchar. Tenía ahora otra actividad. Es que no, no os miento cuando, cuando os digo que no paran, ¿eh? Estos chicos, es no pasada. Sí, sí la verdad, vale. pues tú mismo, tú mismo. Yo mismo. A ver, sí que es verdad que en el, en el libro ha sido un reto el poder adaptar a lectura fácil en otros idiomas porque además la lectura fácil no funciona como el traductor de Google, que tienes un texto y te lo traduce y ya está. Claro, ese texto tiene que volver a ser validado. En el caso del aragonés, en este caso, eh, la complejidad añadida que teníamos es que no teníamos personas con discapacidad intelectual que supieran en aragonés. Entonces, por eso tampoco hemos utilizado en el libro el símbolo de lectura fácil, sino que hemos utilizado otro muñequico que nos hemos inventado ¿vale? por respetar la veracidad ¿no? de que sea un documento o no en lectura fácil. Pero sí que es verdad que comparación la obra de Brabio Voz en aragonés con la que hemos adaptado no tiene nada que ver. Y de hecho, nos han dicho que eh, es muy interesante tener esta obra en lectura fácil y aragonés porque la están utilizando ya en cursos de aprendizaje, de iniciación de, de este idioma. ¿no? Eh, obviamente, la, la validación en, en lo que tiene que ver con, por ejemplo, con el catalán, que la estamos terminando al lado de, de Maquetar y demás, que lo ha adaptado un, un compañero nuestro con discapacidad, eh, correrá a cuenta de una entidad que sepa catalán, por supuesto, y que nuestro objetivo a este proyecto es que si se pueden sumar otras, entidades del territorio español que quieran adaptarlo a otras lenguas. Si es que la idea es que esto es un proyecto de sumar y creo que este seminario va un poquito de eso, ¿no? en no cerrarnos puertas y que entre todos podamos configurar un acceso a la cultura en da igual aquí que, que en otro país, que en otro idioma, que en virtual, que en físico. Eso es un poco la, la, las bases ¿no? de la accesibilidad. No sé si he respondido a la pregunta como tal, si no. ¿me sí, sí, sí, sí. yo creo ah. que iba por el tema de eh, Santi de Tempus del gracejo, de ese tipo de cosas que tienen ciertos localismos que claro, como lo trasladas a, a determinada, a la, a la lectura claro. fácil, Pero bueno. Efectivamente. En este caso ya os digo que no hemos utilizado, hemos sacado tres tipos de apoyos, cuatro tipos, perdón, de apoyos paratextuales, no solamente definiciones de palabras, sino también expresiones, frases hechas, cosas que tienen que ver más con eh, significación semántica que no es fácil de entender. Entonces, sí. eh, eso también es un plus en, en la obra, ¿no? Sí, bueno, deciros que aparte de que, que en el chat, bueno, lo que ha habido sobre todo son felicitaciones para todos estos y lo quiero decir porque pues, la gente queda abrumada de, de todas las cosas chulas que se han, que se han presentado, ¿vale? Otra pregunta en este caso para Ana. Ricardo, eh... perdona, que, perdón, que veo aquí en el chat que también, que, que no me supe, parece que no contesté bien a la pregunta… Que me preguntaban por una estimación del tiempo que había necesitado sí, para sí. el proyecto. Uh -huh. eh, un paréntesis, eh, por ejemplo, en el del Museo del Prado fueron de cuatro a cinco sesiones de una hora y media y se fue trabajando con, con personas de dos a tres personas con, con un ordenador. ¿Vale? De Perfecto. dos, tres horas y media. de Perdón, de, dos, de cuatro sesiones, cinco sesiones. Uh -huh. ¿Vale? ...para poder hacer el informe, que fue un informe de, de dos usos nada más. Uh -huh. Perfecto, sí, efectivamente. Es que, gracias, Nice. Ana, eh, una pregunta eh, que yo creo que a, también nos pasa mucho a los que trabajamos en algún eh, servicio de accesibilidad y estas cosas, que eh, hay cierta confusión muchas veces en, en cuando se pide adaptar o se pide trabajar un documento y pasarlo utilizar, por ejemplo, los sistemas alternativos... Y ¿Se confunde con la lectura fácil, con la lectura facilitada? No sé si podrías decirnos un poco alguna clave de eso. Bueno, yo creo que eh, no hace mucho hubo un seminario sobre el uso de, de pictogramas que hicisteis y que yo eh, recomiendo mucho, eh, eh, si, si lo habéis puesto accesible, que seguro que sí, que estará eh, por ahí pues que, que la gente lo pueda ver porque mmm, la clave está en saber sí. que los pictogramas sirven para cosas diferentes y saber qué estamos haciendo en, en cada momento. Eh, los pictogramas pueden servir para, para comunicarse y por tanto pueden estar dentro de un comunicador. Eh, y los pictogramas como imágenes o como representaciones abstractas de las palabras. ¿Esto qué quiere decir? Pues, por ejemplo, que la foto de, la foto de un gato pues puede ser el gato Missy Fu de Pedro, ¿no? pero un pictograma de gato es un dibujo esquemático de un gato para que todos sepamos que no es el gato de Pedro, sino cualquier gato, ¿no? Eso es un pictograma. Entonces, el, el, el pictograma, hay algunos pictogramas que son muy transparentes, como el gato, y luego hay pictogramas que son... Que los podemos adivinar pero que podrían ser varias cosas y luego hay pictogramas que son muy difíciles de adivinar que les llamamos pictogramas abstractos ¿no? entonces eh, cuando aprendemos a comunicarnos con pictogramas tenemos que aprender el sistema pictográfico como el que aprende casi una lengua extranjera ¿no? y, y eso lo, lo hacemos porque todavía no sabemos leer y escribir, por ejemplo, y vamos a hacer todo lo posible para que sea una cosa eh, provisional, quiere decir que dure un tiempo pero que luego podamos eh, formar letras para, para escribir y hablar con palabras porque es lo mejor y lo más efectivo si se puede ¿no? y que aprendamos a leer y a escribir. Entonces así usamos un sistema pictográfico completo. Pero eh, otras veces usamos los pictogramas de otra forma. Por ejemplo, para eh, la accesibilidad cognitiva. Y entonces ponemos pictogramas eh, en nuestra asociación ponemos el pictograma de biblioteca o de director o, y los ponemos delante de una puerta o los ponemos en un edificio. Esos pictogramas están ahí eh, porque queremos que eh, la gente entienda mejor los espacios, por ejemplo. ¿no? Y eso es un uso diferente. Entonces, para mí la clave está en no confundir en cada momento para qué usamos los pictogramas, porque si hay una persona que no es usuaria de comunicación aumentativa, de sistema pictográfico, pues a lo mejor un pictograma que normalmente se usa para la comunicación infantil, por ejemplo, pues va a poner un pictograma más o menos abstracto y no voy a favorecer la accesibilidad cognitiva porque no tengo por qué caer en ese pictograma en qué significa. Y hay un truco muy importante, es eh, para saber si los pictogramas son accesibles eh, o no, si me ayuda usarlos para ilustrar, por ejemplo, un texto de lectura fácil, que lo puedo hacer porque las imágenes pueden ser muy buenas para, para comprender textos, por ejemplo, y para que acompañen a lectura fácil, un truco es quitarle la palabra. Porque cuando el pictograma va acompañado de la palabra, eh, para las personas que sabemos leer, entonces es muy... Eh, ah, claro, sí, este pictograma es muy fácil, pero es porque estoy leyendo la etiqueta. Debemos quitarle la etiqueta y así también tenemos una buena forma de ver, de ponernos empáticamente en, eh, en esa parte de otras personas que no leen bien o que no eh, están alfabetizados y, eh, y entonces preguntarme si con ese pictograma ayudo o no ayudo. Científicamente está demostrado, eh, y somos muy pesadas con esto, por ejemplo en Alfasac, en nuestra alfabetización, que lo que no ayuda es cargar cognitivamente, de pictogramas, las cosas. No pictografiar, no traducir, como decía antes Santi, esto no es un Google que meto un texto, meto una lectura fácil, meto un documento y que me salgan pictogramas. No, hay algunos pictotraductores que alguna vez han servido para, oye, necesito el pictograma de tal cosa para la accesibilidad cognitiva, pero es mejor que no hagamos pictotraducciones, porque lo que hacemos es cargar cognitivamente, eh, las personas necesitamos mucha memoria de, de, de, de trabajo para procesar palabras, pictogramas, y hay muchos estudios científicos que nos piden que usemos solamente aquellos pictogramas que nos van a servir, pero no todos, y, y no las palabras que son así muy gramaticales. ¿no? Entonces, pictogramas para la accesibilidad cognitiva, por un lado, pictogramas para comunicar, hasta que no haya listo escritura por otro son dos cosas diferentes. Y no sé si respondo a la pregunta oh. Ha respondido, sí, sí, además nos quedamos con esos truquillos y con, la verdad que hay muchísimo hecho y muchísimo por hacer, pero es verdad que el uso de pictogramas tiene todas unas complicaciones y hay que, hay que hacerlo efectivamente, sí, sí, hay que hacerlo bien en el sentido. Muchas gracias Ana por la respuesta. Eh, nos quedamos con la pena de que no eh, nos quedamos sin un ponente por esto de, como os decía, el tema digital, no se han podido conectar, pero seguro que la inclusión que tiene recursos para todo, pues eh, nos, nos permitirá conocer esta experiencia en otro momento. ¿vale? No, no ha podido ser. Entonces, nada, yo como ya es un poquito tarde, os voy a, voy a cerrar. Bueno, os agradezco mucho a todos los ponentes y por supuesto a todos los que ya habéis estado, pues muchísima gente participando en el seminario. Os hago dos pequeños anuncios antes de irnos, ¿vale? Y, y ya está, y cerramos el, el seminario, ¿vale? El primer anuncio que os quiero hacer es un anuncio de, de un tema de formación, ¿vale? De autoformación que va, que va a preparar, que ha preparado Plena Inclusión. Ahí lo tenéis en pantalla, ¿vale? Curso de autoformación. Eh, de líderes digitales, bueno, es, una, es, es, una, es para también trabajar el tema de brecha digital que saldrá, eh, ahí, ahí ves más o menos la fecha, ¿no? a partir del mes de mayo. Tendréis, como siempre, de plena, in, de plena inclusión toda la información al minuto y con tiempo suficiente para ponernos en marcha los que, los que no necesitéis. Y como las buenas series, pues os eh, este capítulo, pero pues, adelante el capítulo siguiente que tendremos del, del siguiente seminario, ¿vale?, de, de accesibilidad cognitiva, ahí lo tenéis. Será el día 22 de marzo de 12 a 1 y media y os digo un poco lo que pone en la página web de Primera Inclusión porque es como que llama a estar ahí, ¿no? Dice, hablaremos con una persona experta en gestión cultural y compartiremos experiencias de colectivos artistas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Habrá música, pintura, teatro y mucha poesía, en fin. Que, que si hoy hemos sido 150 pues el próximo día 250, ¿vale? Y nada más, muchas gracias a todos y y nos vemos en el próximo seminario. Muchas gracias a Plena Inclusión por, por esta oportunidad. ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Un saludo a todos. Adiós. Adiós. Adiós. Muchas gracias.